Tengo cinco nietas en casa ¿Y cómo con mi hija. Es más o menos estresante, estresante. Sabes sí, o sea, que yo no sí, tengo a veces ni 10.000 guaraní para cargar. Entonces yo, yo le bajé el wifi en lugar de internet y ese para pagar, Dios mío, 200 y algo. Ya es caro. Yo tengo que traer alguito, cualquier verdura, algo de vender para poder terminar ese estudio. Y yo quiero que mi hija termine su estudio también. Pero yo quiero el, el ministro de salud que venga a ver y exigir más a la gente que atiende más rápido acá. Más Demora demasiado para atender. Vino con mi mamá, ya tiene... está con problemas de mamas. Cada 15 días venimos porque no conseguimos turno. Eh, sus estudios tardan 15, 22 días, un mes. Mientras le carcome la enfermedad, quiero nomás que vayan a, a, a ver lo que es la parte de urgencia. Hay un personal de blanco para curación. Están formando fila. Para una curación están un día perdiendo su tiempo cada paciente. No están cumpliendo una mierda en nuestro tema de salud acá en Paraguay. Y no puede ser no puede ser que sigamos sufriendo todo el tiempo esto. Y en realidad que es por tema de la salud. Eso pues, es por las quejas de la gente. Yo, por ejemplo, hace poquito estaba con mi mamá por el tema de su radioterapia. Estaba descompuesto. Y la salud, pues, uno no espera. <ríe> claro que no, porque ellos día a día se va empeorando, empeorando. Y si nosotros vamos a esperar, que ellos nos ponen, pues afecta eso. ¿Por qué sabe ella de director de... ¿Salud? de salud? O sea, yo venía a caterojar y lo estaba a la viruja esa y vamos a cambiar después de este. Ahora esa cela y cambio un Ya cambié hasta el país. No ni Vamos a ver. Ojalá hay cambio. Primerito salud. Son ocho meses de, de trabajo incansable por parte de, todo, de todos de los médicos. De, de la ciudadanía que puso también de su parte pero hay que insistir en ese tema de, de la conciencia de, de concientizar porque realmente eh, estamos otra vez en el pico y ojalá no, no empeore porque ya no vamos ya el sistema no va yo creo que a estas alturas el 90% de las personas de la población ya tuvo un familiar, un amigo o alguien con COVID no sé si hay alguna persona que ...no haya estado en contacto estrecho ya con esta enfermedad de alguna manera... ...hasta un niño de 5 años sabe lo que es, cómo cuidarse... ...si no lo hacen es por inconsciencia. Y... mira nombre el listo Domínguez Sánchez. que cambiar de repente la escuela, tengo hijos... ...el tema de la escuela en por WhatsApp, por internet, tener que hacer fotocopias... ...la profesora no nos explica nada y todo es un desastre. Eh, la educación, tema del trabajo porque hay mucha gente que está sin trabajo... Esta criatura que está pasando hambre. Están estamos... cada vez más, estamos peor. Que los niños vayan a estudiar de nuevo y que haya más trabajo. Eh, para mí que hace lo que puedan, no, muy poco luego me meto en política y eso, pero en las noticias eso creo que hace lo que puedan.